Está con nosotros Cecilia Quiroga, que es la directora del Incaimen, que es el Instituto Provincial de Donación de Órganos y Tejidos de Mendoza. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿eh? Gracias a ustedes por invitarme. Eh, una sí. cosita, yo estoy apoyando la... Muchas gracias. La... Para usted el también triunfo... fue campeona, ¿está bien? Yo no lo pude ver esta vez, pero, pero conociendo a Agustina, no. creo que se le es merecido el... Pero Muchas no, gracias. No merecido, lo... y yo no sé. No es lo que corresponde, créame. Fos Me duele muy mucho muy porque malo. tengo un amor... Por, por Julián, pero bueno. bueno pero... Descendió, descendió. descendió, descendió que re re re la regla <risas> es así, es cortito. Bueno, gracias además por, por seguirnos todos los días. Es ¿sí? muy amable. Eh, Qué tema importante este, ¿no? Pero hay un dato que es en cierto modo alentador. Seguramente hay, hay que fomentar más la donación de órganos. Pero Mendoza al menos tiene un, un parámetro nacional que está un poco mejor, ¿no? Que en la media nacional. Sí, en realidad Mendoza tiene siempre una, digamos, una actividad que es bastante... Eh, digamos, ondulante. Uh -huh. eh, siempre hay meses en donde la actividad baja. Eh, hemos visto que es bastante multifactorial. Eh, por ejemplo, en verano, los accidentes de tránsito. Ustedes saben que los pacientes que hacen muerte encefálica son pacientes que tengan una, un, un trauma grave del cerebro o alguna lesión por herida de arma de fuego, un accidente cerebrovascular... Eh, veníamos con un movimiento bastante importante en el 2019 después de la ley Justina. Uh -huh. En el 2020 hubo una caída, como todo, durante la pandemia, las terapias intensivas estaban muy llenas de pacientes con COVID. Y a partir de la mitad del año 2021 empezó, empezó toda la Argentina a recuperar la actividad. Eh, tengo el agrado de participar de una actividad que es bastante federal, por lo cual eh, no es Mendoza aislada, ya que las listas son nacionales, la mayoría de las listas, eh, excepto las listas renales y las listas de córnea, el resto van al pool nacional, por lo cual no solamente la actividad de Mendoza y, y ah, si, si es real que estamos teniendo ahora el ascenso uh -huh. en la actividad eh, le tengo que decir a, a mis compañeros de trabajo que han hecho un esfuerzo tremendo en estas últimas 48 horas porque se llevaron a cabo cuatro operativos en toda la ciudad, en toda la provincia. Hacer cuatro operativos de donación multiorgánicos incluye que más de 50 personas trabajen en diferentes actividades y sobre todo los que son médicos y enfermeros que están a cargo de, del mantenimiento de este, de este fallecido uh -huh. para que esos órganos cuando se se extraigan del cuerpo, funcionen bien en el receptor, es un trabajo que es muy activo, son 24 horas sin dormir, es, eh, un, es muy fuerte, así que yo le tengo que mandar sí. eh, mis felicitaciones a todo el equipo, porque la verdad que hacen un trabajo inmenso. Uh -huh. eh, Cecilia, había mucho mito en torno a esto, ¿no? porque muchas personas por ahí se negaban eh, a aceptar la donación de oro, porque decían, no, cuando estás, estás mal directamente te dejan morir, para poder utilizar tus órganos, o sea, se había generado como un mito preocupante. Bueno, esos mitos se han ido cayendo de a poco, eh, el, hay un montón de otros mitos asociados, pero este que vos me comentás es el principal, uh -huh. el que la gente más piensa. Eh, yo, yo soy especialista en terapia intensiva, por lo cual todos mis compañeros son, somos especialistas en terapia intensiva, y nosotros en terapia intensiva lo que primero hacemos es tratar que el paciente sobreviva. Hemos tenido un caso en Mendoza muy resonante, que ustedes lo han hablado, el caso de la, de, de la ex-reina. Claro, eh, que bueno Ahí se ve el esfuerzo que hace el equipo de trabajo de una terapia intensiva para mm. que un paciente sobreviva. Claro. Ahora, a partir de una lesión irreversible que genera, a pesar de todos los cuidados, un, un deterioro irreversible de la función cerebral... Ya ahí se plantea si esa persona que ya no va a tener posibilidad de sobrevivir uh -huh. y tiene clínica, pues son, está todo muy protocolizado en el INCUCA y en el INCAIMEN, si tiene clínica de muerte cerebral, bueno, a partir de ahí nosotros empezamos a hacer el diagnóstico como la ley lo exige y una vez que está hecho el diagnóstico, verificamos si esa persona se ha expresado negativa, uh -huh. que es lo que la ley Justina cambió, la ley claro. la 27447, y si esa persona no se ha expresado en forma negativa, eh, es donante y se le comunica a la familia la decisión. Y la verdad que la comunidad ha acompañado un montón. ¿La familia ahí tiene algo más para hacer o ya alcanza con que, eh, bueno, hoy la ley, como bien dice usted, cambió y yo en todo caso tengo que manifestar mi negativa a ser donante, claro. no como era antes, que había que manifestar mi decisión de ser donante. sí ¿no? Ahora es al revés. Ahora hay que manifestarse. La ley lo que, lo que mejoró es esto de poner... Enfoco la voluntad de la persona, claro. no, no asoció a la familia lo uh -huh. que yo pienso, lo que yo quiero. Es muy doloroso ese Totalmente, momento. Sí, nosotros sí, sin eh, llevamos muchísimas comunicaciones y la verdad que eh, lo que más nos interesa es acompañar a la familia claro. y que a entender. En realidad, la familia no tiene mucha, mucha decisión ahí. Uh -huh. Lo que nosotros tenemos como o nosotros dentro de la ley, y está explicitado en uno de los artículos, es que nosotros debemos acompañar a esa familia uh -huh. hasta el momento final, que es cuando ingresa quirófano, y tenemos que tratar que esa familia eh, esté lo más digamos contenida posible, incluso nosotros tenemos un gabinete psicológico en el Incaimen, que le ofrecemos, y hay muchas familias que se mantienen en contacto con nosotros, porque la psicóloga como que hace un, tra un trabajo del duelo, uh -huh porque muchos son accidentes de tránsito sí, y son sí. de repente, claro, o sea, no, esa no, no persona está, no, no, no, uno no se prepara. Diferente el, el, eh, el paciente que fallece de una enfermedad, ese paciente puede donar córneas, es un programa que hemos desarrollado en el INCAIMEN a partir del año pasado, y, y tenemos una lista de espera muy alta de córneas, por lo cual cualquier paciente fallecido si, si, si su voluntad es ser donante, lo único que nos tienen es que comunicar. Estamos trabajando mucho en los, en los hospitales, en los hospitales públicos grandes, en las comunidades de los hospitales privados también, para que se atrevan a empezar a comunicar esos fallecimientos, porque nosotros eh, desde octubre que se implementó el programa, eh, hemos eh, aumentado la procuración de córneas. Eh, te diría que un 70% y hemos bajado la lista de espera un 50% también. Así que deberíamos tener lista cero de claro, córnea. Claro. Eh, eh, Cecilia, ¿hay mucha gente en Mendoza anotada por la negativa para no ser donante de órgano? Eh, yo no tengo ese número. Uh -huh. En realidad nosotros lo vemos por la cantidad de operativos. O sea, cuando nosotros tenemos... Eh, cuando nos enfrentamos al, a, a la comunicación familiar, ahí te das cuenta. Pero eh, por lo menos nosotros en este momento no tenemos una neg tenemos una negativa de alrededor del 10, 13%, no más. ¿Del, del total de los mendocinos? ¿Cómo como de eso? Del los, total de los que nosotros, nosotros tenemos el del registro de, las, ah, personas del registro de el las personas que tienen accidentes, que nosotros cargamos en un sistema nacional que sí. se llama Sintra, y ahí vemos... Si es o no es donante, eh, sale claro. en rojo así, no es donante, porque nosotros ante esa negativa tenemos que retroceder y no, no seguir el operativo, solo comunicar la muerte. Eh, entonces, bueno, eh, pero es bajo. La, la, la verdad que a uno, a la sociedad, ya no le puede pedir más. Uh -huh. La sociedad se ha acostumbrado a la presencia del incaimen ante una Qué situación guay. así. Eh, pero bueno... Porque es literal, salva vidas. O sea, sí, es así. y es lo, así. le contaba recién a Agustina que nosotros hemos hecho estos cuatro operativos, y la verdad que eh, a uno se le eriza la piel cuando sabe que un corazón está latiendo en otra persona, que nos avisan inmediatamente, porque nosotros más o menos queremos saber cómo va todo eso, cuando nos dicen está bien, está perfecto, está latiendo... Y la verdad que sí, salva vidas y mejora calidad de vida sí, también. ¿Qué te parece? Bueno, en los últimos días estuvo en el debate lo que dijo Javier Milei, candidato a presidente el año que viene. Él básicamente lo que plantea es que la donación de órganos es un mercado más, este, que debiera comercializarse o que las personas debieran tener la posibilidad de comercializar sus órganos. Entiendo que estás en contra. Sí, sí. Me parece que... Eh, más allá de, de mi convicción y de lo que yo, mi actividad y que yo estoy convencida que esto es muy bueno, me parece que eh, la comercialización de un órgano eh, es ilegal, la ley está en, no, no, no lo avala, eh, le quita la gratuidad, la voluntad y la equidad al acceso, pone a alguien que tiene un poder económico sí. en alza y una persona que necesita un recurso económico. Y, y poner a un a un órgano, a una parte del cuerpo humano, como una parte de un comercio, no, atenta contra los derechos humanos, atenta contra un montón de, Volvemos de principios. Volvemos que pueda, ¿no? el, que, el que tiene dinero claro. va a comprar un órgano y va a pedir la A mí me parece que mi ley, eh, yo no lo conozco y espero no, no conocerlo, pero eh, yo creo que lo único que consiguió, quería o quería, era poner más arriba con sí, toda su actividad, como hace él. Claro. Pero la verdad que a mí me llamó la atención que mucha gente se pronunció en contra y totalmente eh, se enojó con el problema, eh, porque realmente nosotros lo que tenemos y el programa que yo conduzco, eh, lo que también ve es que nosotros como somos la obra social o, o somos quien cubre a los pacientes con cobertura pública exclusiva, tenemos muchos pacientes de bajo recurso que alcanzan un trasplante y siguen con la medicación porque también le damos gratuita la medicación. Entonces, esas personas que en otro, en, teniendo a mi ley de presidente con esta ley, no conseguirían un trasplante. O sea, eh, el tiene camino que es la ser... muerte. El camino es la muerte, sí, sí. Terrible, es sí. Terrible, Yo no sé si la verdad, a veces pienso, ¿lo harán solamente para sacar un título, para tener un poco más de exposición o lo pensarán realmente? Me asusta también si lo. Y a mí si me asusta un poco. Pensaran, sí, ¿no? sí. Eh, bueno, le queremos agradecer el tiempo. ¿eh? Bueno, una, muchas una gracias. tarea, sin lugar a dudas, este, queríamos traer este tema. Obviamente, esto que dijo ley, despierta. Y aparte, hay algunos otros que se van sumando, ¿no? Usted me Busi, mencionaba a Bussi. Lo escuché a Bussi el otro día también. La verdad que eh, es un legislador que también preocupa, porque es gente de, de mucho que poder. Que toman decisiones. Que toman decisiones en nuestro país. Entonces, yo espero que, que nuestro, nuestros gobier gobiernos mm. nacionales, provinciales, eh, estén muy atentos a esa mirada que tienen algunos políticos porque la verdad que eh, nosotros no deberíamos permitir ni siquiera la pronunciación a favor de la venta de, no sé, ni una pestaña, nada, ni claro, un órgano, claro. nada. Y lo que quería decirles al final sí. es que el 14 de junio, esto mis amigos del Centro Regional de Hemoterapia, el 14 de junio se celebra eh, el Día del Donante de Sangre. ¿Ah? La donación de sangre es muy importante, Mendoza tuvo eh, a, el año pasado, creo, una baja de que no había sangre en los, en los eh, bancos. Así que vestite de rojo y todos los que somos donantes de sangre podemos acercarnos a cualquier centro eh, de hemoterapia de los hospitales eh, que para donar un poco de sangre. Recuerden que esto también salva vidas. Eh, yo que hago terapia intensiva, muchas veces estamos eh, a la expectativa de que llegue un paciente y lo primero que uno pide es eh, sangre para tener... Claro por si necesita transfusión urgente. Así que bueno, gracias a ustedes por este espacio. Los veo siempre. Gracias. Espero que mantengas el título, Agustina, <risa> por favor. Así será. Por favor, vamos a te ver, voy vamos a mandar a un par. <risa> gracias, Cecilia, muy amable.